Realmente muy triste, muy triste esta situación. Ojalá, como eh, piden entre el llanto estas madres, este caso se pueda resolver de la mejor manera. La mayoría de estas muertes van alrededor de 30 muertes ligadas a este caso de venganza entre este grupo. Si esas y la mayoría de esas muertes no han tenido una respuesta precisa de las autoridades. Buenos días, Héctor. Buen día, José Manuel. Buen día. Buenos José Manuel. Yo no estoy de acuerdo con que en realidad diga con lo que ella empezó ayer. Sí. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo de Raúl. Raúl, cada vez que quiere cámara, porque oye, que aquí que Raúl quiere cámara. Sí, viejo, eso, eso es cámara. Sí, eso es cámara. Porque oye, lo que pasa es que lo agarra al eso y ahorita lo veo he en la calle. Claro. Oíste, ahora si el general lo mata, como tiene que matarlo, pero que Dios que lo mate. Lo que lo no. Hay un grupito que hizo lo que hizo. No. Tú no lo vas a ver en la calle, va. ¿no? Oíste. Pero mira qué es lo que pasa, Héctor. Lo que yo decía, que si lo matan, entonces los autores intelectuales no van a poder juzgarse. José Manuel, José Manuel, y de nosotros que han matado, ¿están presos los que lo han matado? Bueno, eh, eh, de todo eso, nada más hay uno solo preso. José Manuel, oye, espero en Dios que genera, yo quisiera que esa gente lo cogiera preso y que pase con su vida. Es preso. Exacto. Oye, lo que en a una vaina de filosa o que te haya la misma pela y para eso otra vez. Pero oye, que lo mate, no te lo encuentre, es lo que yo le pido a Dios. Bueno. Oye, pues tú crees que es fácil que lo suelta, José Manuel, ¿Es que lo suelta a la gente. yo. Sí, ¿Y que haces de tu aquí allá en la calle? Eh, eh, nada más que ver el caso de... David, que no lo iba a matar, también. El caso de Raúl, el, el caso de Suri, es un ejemplo de eso. Se apresaron supuestamente a la que lo mataron, a los que la mataron y lo soltaron a todos. No, no, era estaba Alberto Ten aquí. En Italia, en es cierto. Ya tú sabes, para nosotros lo que queremos es que los y no lo podemos aceitar. Que los maten es mejor si lo no, si no haya. Bueno. Gracias, ok. Vámonos con la próxima información, señor director. Hoy. Correcto. Este es la búsqueda de resolver este caso. La policía realizó en el día de ayer un allanamiento en el sector San Martín en la vivienda de este muchacho conocido como Pinte. En el sector San Martín, allí no lo encontraron a él y se llevan al papá. Este que ustedes ven en el medio, ese señor es el papá de Pimpe que la policía que tiene esta forma de que cuando no encuentra a una persona se lleva a un familiar preso y entonces el otro eh, se presenta porque está un inocente pagando por él. Esta es una práctica ilegal que la policía, pero que le da sus resultados. Vamos a ver, señor director, este allanamiento que se hizo en el sector San Martín. ¿Qué de qué? ¿Pase por te mandé una nueva vamos entonces señor director con la entrega de este muchacho Pimpe Pimpe se entregó ayer mismo a las autoridades luego de que apresaran a su padre cuando lo buscaban en el sector San Martín, Jonel Pivarga Castillo alias Pimpe que era buscar ese allanamiento que vimos anteriormente en el sector San Martín como posible participante en la muerte de tres personas dentro de una barbería en el sector El Capacito. Pimpe dice que no, que él no tiene que ver nada con eso, que él estaba trabajando y que en ese momento eh, que sucedió el hecho no se encontraba en el sector cuando sucedió el hecho. Me imagino que la policía hoy se va a beber un cafecito con él para determinar la participación de él o no en este caso. Vamos a escuchar eh, brevemente lo que él dice. No sé por qué me acusan. No tengo nada que ver ninguno de esos problemas. ¿Entonces? No, yo vine a presentarme esta justicia para que la sociedad. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí sí. Sí, sí. sí. sí, sí, sí, sí, sí. Mi hermano Alex lo entregó a este muchacho en el día de ayer que estaba siendo buscado por ese hecho. Eh, ¿La policía tendrá alguna pista para eh, haber acusado, haber buscado a este muchacho por ese hecho? Como decimos, vamos a ver eh, lo que dice este muchacho eh, luego de beberse un cafecito con la policía. Él dice que no, que, que él no tiene nada que ver con ese hecho. La la policía buscó a este muchacho, pero al que supuestamente la policía ha dicho que era el autor de este hecho es eh, un tal santiaguero. que Ese es un nombre que ha salido a relucir anteriormente, el santiaguero, en otras eh, circunstancias aquí en San Francisco. Hablando de este caso, vamos a ver lo que nos narran los barberos que estuvieron presentes en esta en estas muertes, en este caso de este ataque a esta barbería aquí en San Francisco de Macorís. Okay, ¿qué, ¿Qué fue lo que, lo que pasó en el momento de que se produjo el, el atentado? No, en el momento de que se produjo el atentado yo creo que Oh me he tratado ahí, pero no es difícil que vía ni nadie. y yo no tirando los tiros, cuando me estoy tirando los chicos, yo lo que me moví, pude el caso, para cubrir. Y en mi concurso de que yo me estoy cubriendo, ya cuando mi pecho se va, yo me paro, y yo te veo al niño tirado el piso, cuando yo voy a agarrar la cabecita al niño, porque no saben lo que soy, y que debo debo y salgo, vuelve, como tengo por aquí. así, me estoy yo entro de nuevo a ese niño está acusado cuando entro de nuevo hay muerto en el de nuevo para yo auxilio y la gente lo que viene a grabar no permite la de y las otras personas que resultaron heridas estaban tirados ahí también todos y la gente o sea grabó y muy poco ayudaron poca gente ayudaron que en lo personal que tú sentiste cuando escuchaste cuando viste más o menos la silueta de la persona que disparó. No me sentí destrozado. Eh. Pero te asustaste, me imagino. Claro. Y cuando viste al niño, ¿cuál fue la impresión? Ese niño... ese niño. era una criatura inocente que no tenía que ver con eso. Ahí tenía que esperar un momento para hacer ese atentado, porque yo cuando el niño llegó. ¿Entiendes? Sí. En lo que se ve en el video, hoy vio cuando el niño llegó con el tío de él estaba habilidad esta y esa que le mandamos a Esas personas eran clientes habituales tuyos aquí en la batería. Sí, Ellos eran primos. ¿Quiénes? El niño y el tío. Vinieron. Y el tío, eran tu familiar, o sea, siempre venían. Sí. ¿Y la otra persona que murió? Eran clientes de no nuestro columnero. Ok, en el momento del atentado tú estabas pelando ahí. Yo estaba pelando. Aquí. Bueno, el muchacho llega ahí, que te está tirando los tiros. Yo lo que hago, es cuando lo me la final, Yo lo que hago, es me así. Que escucharle, en piso, para entonces, cuando se el piso, va, yo lo que hago, es yo lo hacía, yo lo lo ahí. Cuando se va a la me lo lo hago lo lo lo Eso fue en fracciones de segundo. ¿Qué cantidad de disparos escuchaste, más o menos? Esto, la de... Pero más de 10, 15. Sonaron más de, no, más de 10. Más de 10. Más de... Nos han llamado dos televidentes que no se la quieren jugar. Ellos quieren que sea yo, pero es con guineo, a los guineo es maduro como decía Pedro, que se peleen así. Con respecto a este caso, dicen ellos que todo el mundo sabe de dónde salió esto, quiénes son los autores intelectuales o quién es el autor intelectual y quiénes son los autores materiales. Que están dando palo a ciegas, pero que es la situación que existe en la justicia y en la policía lo que hace que sucedan estos casos en donde la policía sabiendo, teniendo, por ejemplo, el caso de este barbero, que serían ellos eh, testigos eh, del caso y que vieron quiénes fueron las personas que eh, fueron a la barbería. Entonces, a partir de ahí, la